Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a otro video más. En este video les presentaremos 15 datos curiosos que seguramente no conocías sobre la Navidad. La Navidad es una de las celebraciones más importantes en el mundo, ya que es la época en la que las familias se reúnen para dar y recibir amor, el cual se celebra cada 25 de diciembre. Número 1. El pavo de Nochebuena es originario de México. En México, durante el siglo XVI, los aztecas fueron los primeros en preparar el pavo de Nochebuena. La hicieron para el conquistador Hernán Cortés, a quien le gustó el platillo y lo llevó a España. Anteriormente en México lo llamaban guajolote. Número 2. Canción Jingle Bells era para el Día de Acción de Gracias. Originalmente la canción Jingle Bells estaba escrita para el Día de Acción de Gracias, sin embargo se convirtió en uno de los temas navideños más populares, por lo cual actualmente en nuestros tiempos se toca la noche del 25 de diciembre reuniendo a la familia para cantar esta bella melodía. Número 3. Noche de Paz tiene 733 versiones. La canción Noche de Paz es la más popular en Navidad, Cuenta con 733 versiones desde el año de 1973, fue escrita por el Padre Joseph Moore en Austria. Se inspiró en escribir esta canción cuando se le rompió el órgano de la iglesia. También existe la historia de que un sacerdote la escribió mientras estaba en una iglesia de Austria. Número 4. Papá Noel tendrá que hacer 842 millones de paradas durante la noche de Navidad. Según datos de UNICEF, en el mundo hay 2.106 millones de niños. En promedio por casa hay 2.5 de niños. Por lo que Papá Noel debería hacer 842 millones de paradas durante toda la noche de Navidad. Esto implicaría hacerlo en 2.10 mil segundos y acelerar a más de 20.500 millones de metros por segundo. En su gran trineo rojo junto a sus renos. Esos renos sí que vuelan. Número 5 el fraile y filósofo Martín Lutero decoró el primer árbol de Navidad. El fraile Martín Lutero fue el primero en decorar un árbol de Navidad. Al ver brillar las estrellas entre las ramas, decidió llevar un árbol a su casa y mostrarle a sus hijos lo cual él veía. Lo decoró con velas hasta el principio del siglo XVI donde se crearon las esferas de Navidad. Número 6. La tradición de colgar medias para los regalos. Hay varias leyendas en torno a esta tradición y todas coinciden en que fue San Nicolás quien salvó hacia jóvenes humildes dejándoles monedas de oro en sus calcetines mientras dormían. Otra leyenda muy popular cuenta en una versión similar. El mismo santo quiso ayudar a un hombre que pertenecía a una familia pobre y que con tal de poder casar a sus hijas, recibió monedas de oro en los calcetines que colgaban de su chimenea. Número 7. La palabra Navidad. El término Navidad proviene del latín nativitas que significa nacimiento. El establecimiento oficial del 25 de diciembre como Día de Navidad se produce en el año 345, cuando por influencia de San Juan y San Gregorio se proclama esta fecha para la Natividad de Cristo. A pesar de que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, lo cierto es que la Biblia no especifica una fecha u hora del nacimiento de Jesús. Número 8. Besarse debajo del muérdago. Según la creencia, el muérdago protege del mal y cura la infertilidad, por lo cual varias parejas suelen besarse debajo del muérdago, haciéndose ya tradición en varios países el darse un beso con tu pareja debajo de esta planta. Número 9. Los colores oficiales de la Navidad. Los colores principales de la Navidad son el verde, rojo y dorado. Cada uno de los colores tiene un significado especial, el verde representa el renacimiento y la vida, el rojo es por la sangre de Cristo y el dorado es la luz, riqueza y realeza. Número 10. Origen de Rodolfo el Reno y su nariz roja Rodolfo el Reno es muy conocido, pero este personaje no forma parte de la historia original de la Navidad Es una creación de Montgomery Ward, una cadena de tiendas departamentales Sabemos que Rodolfo tenía la nariz roja, pero ¿sabes por qué es? Un grupo de científicos noruegos hicieron una investigación y llegaron a la teoría de que el color tan significativo Se trata de una infección parasitaria del sistema respiratorio Número 11 Cena navideña en Japón En Japón, la mayoría de familias comen pollo de Kentucky Fried Chicken el 24 y 25 de diciembre. Esto se empezó a hacer por los años 90 cuando KFC llegó a Asia. Fue tanta la sensación que los japoneses hicieron tradición comer este pollo crujiente en noches festivas como Nochebuena y Navidad. Número 12. La imagen de Papá Noel El ícono de Santa Claus o Papá Noel de los anuncios de Coca-Cola no conforma el origen de la imagen de Santa. La realidad es que la imagen de Santa Claus es más una figura que ha evolucionado con el paso del tiempo, moldeada por escritores, artistas e incluso historiadores. Papá Noel no siempre tuvo barba, fue el artista y dibujante Thomas Nast quien añadió la barba al personaje, en sus páginas Harper Wakely durante la última parte del siglo XIX. Número 13. La abreviatura de Navidad en inglés, Christmas. Hemos visto muchas veces escrita la palabra Navidad en inglés, Christmas, ¿Pero te has preguntado por qué en ocasiones está abreviado como X y la palabra más? Pues esta abreviatura para la Navidad es religiosa, la letra X es la abreviatura griega de Cristo, y el más se queda por la palabra original Christmas. Número 14. Delicias navideñas. Muchas personas asocian comidas y sabores específicos con la Navidad, por ejemplo el pavo, los niños envueltos o el ponche, pues en Europa más específico en Alemania sus sabores navideños son, por ejemplo, las galletas Lepcuchen, que son mundialmente conocidas durante la temporada navideña. Lepcuchen es una galleta de jengibre que combina perfectamente con el delicioso espíritu navideño. También se encuentran otras delicias navideñas tradicionales en su respectivo país, como el pudín de Navidad de Reino Unido, el panetone italiano, el roscón de reyes en España y México o el bienmesabe de Venezuela. Número 15. Papá Noel, San Nicolás o Santa Claus. ¿sabes quién es quién? Que si un obispo griego del siglo IV, un personaje inventado por la compañía Coca-Cola para vender mazo de Navidad, será demasiado largo explicar el origen y el verdadero significado de cada uno, pero podría resumirse en la siguiente manera. San Nicolás es un personaje que persiste todo el año ya que es una figura religiosa asociada a la caridad y a la bondad. También cuentan que fue un misionero italiano que vivió en Asia y protegía sobre todo a los niños. Por otra parte, Santa Claus o Papá Noel son personajes asociados a la infancia, a los regalos o a los comerciales. Estos de hechos personajes son los que únicamente aparecen en fechas navideñas. Estos fueron 15 datos curiosos sobre la Navidad. ¿Te sabía ya alguno o habías escuchado de alguno? Pon en los comentarios tú qué opinas sobre la Navidad y cómo es en tu país esta alegre y mágica celebración. Gracias por tu visita, que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima.